Hola, vamos a ver los principales tipos de energías renovables, el aprovechamiento de las mismas en la actualidad y sus perspectivas futuras de aquí a 30 años. En primer lugar, debemos definir lo que son las energías renovables y la importancia que pueden tener para nosotros. Lo primero que se nos puede venir a la cabeza al oír energía renovable es fuente de energía inagotable, o lo que es lo mismo, con una capacidad de regenerarse muy superior a la velocidad con la que lo consumimos en comparación con los combustibles fósiles. Pero este no es el único interés de las energías renovables. Las energías renovables también hacen referencia a energías limpias de menor impacto ambiental que carbono o petróleo, como por ejemplo, menores emisiones de CO2. Por otro lado, las enormes fluctuaciones en precio y disponibilidad de combustibles fósiles durante las crisis energéticas y financieras dieron lugar a otro sentido para el término energía renovable. Mientras que petróleo, gas natural y carbón se localizan en unos pocos puntos del planeta y su compra depende de la coyuntura económica y política del país proveedor, las energías renovables son autóctonas. Las ventajas son evidentes. Por un lado, independencia energética. Y por otro lado, la mejora en la economía de los países al no tener que comprar energía del exterior y generar puestos de trabajo propios en el sector energético. La búsqueda de un modelo energético sostenible pasa por encontrar y emplear fuentes de energía primaria renovables que nos permitan cubrir dos formas de energía final fundamentales. Por un lado, necesitamos cubrir necesidades de combustibles, tanto para calefacción, transporte y otros usos, como por ejemplo cocinar. Por otro lado, necesitamos producir electricidad. La electricidad es una de las formas de energía final más usadas en el mundo. El consumo de energía es inherente a nuestro modo de vida, en el hogar, en el trabajo o en el transporte. El consumo de energía lo medimos en hora, y para hacernos una idea, consumimos 1 hora cuando vemos dos partidos de fútbol en una televisión LCD, cuando aspiramos nuestra casa durante 50 minutos, cuando cocinamos con nuestro horno durante una hora o cuando ponemos tres veces la lavadora. En España se consumió un total de 226.000 millones de hora en el año 2014, lo que equivale a más de 5.200 kWh por habitante durante ese año. Para cubrir toda esa demanda tenemos un gran productor renovable, el sol. La energía solar llega a la Tierra y podemos aprovechar su luz para la producción de electricidad, lo que sería energía solar fotovoltaica, o el calor de forma directa, lo que sería energía solar térmica. Además, el sol es agente fundamental en el ciclo del agua y el movimiento de masas de aire caliente y por lo tanto es el motor de la energía hidráulica y de la energía eólica. El sol también es responsable de la fotosíntesis y por lo tanto del crecimiento de la materia orgánica que puede utilizarse en forma de biomasa y consecuentemente del aprovechamiento de los residuos orgánicos para generar biogás. Incluso de ciertos componentes de esa materia orgánica provienen también los biocombustibles, como por ejemplo el bioetanol y el biodiesel. Por otro lado, el mar y los océanos, que cubren en más de un 70% la superficie de la Tierra, son grandes productores de energía, como el aprovechamiento de las olas o energía o motriz o undimotriz o el de las mareas, la energía mariomotriz. Y finalmente, la enorme cantidad de energía calorífica contenida en el interior de la Tierra puede ser aprovechada en lo que se conoce como energía geotérmica. A pesar de las ventajas obvias, la obtención y uso de la energía, incluso de fuentes renovables, tiene asociados una serie de impactos. Sin embargo, el grado de agresividad e influencia sobre el medio ambiente es menor que para el caso de los combustibles fósiles. A modo de ejemplo, pueden mencionarse las grandes empresas necesarias para la energía hidroeléctrica que pueden afectar la biodiversidad de la zona, el impacto paisajístico y el peligro que pueden llegar a suponer los aerogeneradores para el aprovechamiento de la energía eólica para ciertas especies de aves, las grandes superficies de terreno necesarias para la instalación de paneles solares y la emisión de gases de efecto invernadero y residuos contaminantes durante su fabricación y, aunque no es un impacto, la disponibilidad de estas energías depende mucho de la situación geográfica y en algunos casos, como por ejemplo la energía mareometriz, la producción es limitada o intermitente. Como ya se mencionó anteriormente, el avance de las energías renovables dentro de un sistema de producción energético sostenible es una pieza clave. Los factores más determinantes para el despegue definitivo de estas energías podrían resumirse en el aumento de la competitividad económica de las energías renovables, con una reducción paulatina de los costes debido a su desarrollo tecnológico en comparación con la volatilidad y fluctuaciones de los precios de los combustibles fósiles, la seguridad energética, ansiada por todos los países para minimizar la dependencia de fuentes de energía externa, y los objetivos ambientales marcados a nivel internacional, como por ejemplo los suscritos en el Acuerdo de París durante la Cumbre Mundial del Clima celebrada en diciembre de 2015 en Francia, pero las ventajas van mucho más allá. El desarrollo e implantación de energías renovables permitiría, por ejemplo, lograr el acceso universal a la electricidad en un plazo estimado de 15 años, teniendo en cuenta que Naciones Unidas estimaba en 1.100 millones los habitantes del planeta, es decir, un 17% de la población, sin acceso a la misma. Otro dato interesante. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, duplicar la cuota de energías renovables en el Ministerio Energético Mundial hasta alcanzar el 36% en 2030 supondría un crecimiento económico adicional a nivel global del 1,1% ese año, equivalente a 1,3 billones de dólares, un incremento del bienestar del 3,7% y el aumento del empleo en el sector hasta más de 24 millones de personas, frente a los 9,2 millones actuales. Las energías renovables con mayor crecimiento serán la eólica, debido a la reducción de costes, y la solar fotovoltaica, al preverse un incremento en la eficiencia de los paneles. Esto no significa que los combustibles fósiles dejen de usarse. Si la previsión en cuanto al incremento de energías renovables se cumple, se estima que para el año 2040, un tercio de la energía consumida será aún de combustibles fósiles, con respecto a los dos tercios que es actualmente. Esto supondrá también una disminución en la velocidad de incremento de emisiones de CO2 anuales. Seguiremos por encima de las emisiones actuales, pero con tendencias a la baja o a mantenerse constante. En resumen, Factores tan importantes como la reducción de costes de las principales tecnologías renovables, el aumento de su competitividad, el aumento del número de emplazamientos, la generación de empleos, el aumento del bienestar de la población y el consenso internacional a favor de la descarbonización de la economía constituyen un marco muy favorable para el impulso de las energías renovables como tecnologías energéticas limpias.